Jueves de la segunda semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra permanece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. El diálogo de Jesús con Nicodemo se convierte en un discurso en el que Jesús se manifiesta. En el pasaje de hoy Jesús dice que viene del cielo y que por eso habla de las cosas del cielo donde está Dios. A diferencia de nosotros los judíos o los paganos, que somos de la tierra y hablamos de las cosas de la tierra, Jesús ha venido del cielo, es el que viene de Dios, del Padre, de lo alto. Es el enviado de Dios y está encima de todo. Él ha abandonado su gloria, sus privilegios, sus poderes, su autoridad y se ve equiparando a lo terreno, a lo de abajo, lo mortal. Él nos trae sus palabras que son la verdadera sabiduría y las que dan sentido a la vida. Son la mejor prueba del amor que Dios tiene a su Hijo y a nosotros. Pero se vio rechazado, no aceptaron su testimonio. Se trata de la obra salvadora de Jesús, por su muerte y resurrección, en cumplimiento de la voluntad del Padre y para darnos vida eterna a quienes creemos en Él. Hay algunos hermanos que dicen, yo creo en Dios, incluso yo creo en Jesucristo, pero es esencial creer, pero esto es un don de Dios. Obedecer es una respuesta libre de nuestra voluntad a la fe en el resucitado. Probémosle que realmente creemos en su resurrección y en él mismo, llevando una vida conforme al Evangelio. Si tenemos la posibilidad y la opción de una Eucaristía diaria, ella nos da la mejor ocasión de acudir a la escucha de Jesús, de escuchar su palabra, de dejarnos iluminar continuamente por los criterios de Dios. Que el Señor los bendiga.